cuando nosotros anunciábamos al principio del programa que vamos a tener la presencia con nosotros de manera virtual como hemos estado haciendo este espacio los últimos cinco meses con nuestra querida amiga Mildred Sánchez, quien estuvo el pasado 5 de julio pues compitiendo por una diputación por la provincia de Duarte, por el partido de la liberación dominicana y tiene eh, muchas informaciones interesantes que compartir con todo nuestro público de contacto diario de la región del nordeste. Así que saludamos y le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Mildred Sánchez. Mildred, saludos, bienvenida a Contacto Diario. Mi hermano, buenos días, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias a Dios. Encantadísima de verte, Miguel. está contigo. Una diputada, que no lo dude, ¿oíste? Bueno, eh, a, a nosotros no nos no duda eso. Mi serio, hijo, doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo se me bien, siente? Mi hijo, mi hijo vino de la capital y votó por Miguel Sánchez. Ya, eh, pues, en, me, en mi. Niño para todos ustedes. En mi familia, casi todos, los que votamos aquí. Eh, pensamos que yo, no, no íbamos a estar con, con la diputada pero tú sabes cómo se vive vive el, la, el ambiente político y eso ustedes saben más que nosotros que estamos fuera nosotros estamos fuera porque ustedes están adentro y eso me no es cuenta fácil. <risa> cuenta cuéntanos, esas informaciones sí, sí, interesantísimas sí. que vas a qué es, es lo que, que, es que, es que ha pasado que que a Dios y a este público televidente que no está viendo en este nuevo moderno de lo que es la tecnología gracias a eso y también eh, decirle que somos bendecidos y quiero dar la gracia a mi pueblo de San Francisco de Macorís a la provincia de Duarte, porque yo soy la diputada, eso no le quepa a mayor duda, hay cosas en la vida que se siembran, pero el fruto son malos, y yo sembré y mis frutos son buenos mira Víctor Puntier, yo le doy gracias a Dios todos los días y mucha gente me dice, wow, pero tú estás como rilás yo no estoy rilás, yo lo que soy una mujer de fe y creo una justicia y creo un Dios y me da pena y me avergüenza de ver que en estos tiempos que hemos avanzado, que la sociedad ha visto la cosa diferente. Ver un joven como Jerry Acosta que se apresta a hacer una cosa incorrecta como lo que hizo, porque él sabe lo que hizo. Porque la mentira, por mucho que tú crees, fluye como el champán que sube para arriba. Entonces, él debe estar consciente de lo que hizo. Y yo siento que Dios y la patria... Debe cobrárselo porque los ¿Qué va, qué va a hacer qué va a hacer qué va a hacer Milen Sánchez de esta situación ¿Qué está haciendo Milen Sánchez para cambiar esta situación eh, estamos en los tribunales hicimos lo correspondiente con algunas dificultades porque tú sabes que que va a robar sabe dónde va a robar y sabe lo que va a robar pero lo que no estamos en la casa que desconocemos que ladrón va a entrar, hay cosas que te fallan. Pero como soy la hija de Dios y Dios me ha hecho cosas ver. Mira, Víctor, yo quiero que la gente quise ir a tu espacio para que el mundo vea lo poco que ellos hicieron. Entonces, yo decía, como te decía, cuando el ladrón va a robar, el ladrón se prepara porque va a robar. Pero a los que no robamos, no nos preparamos. Pero como he dicho siempre, que soy la hija de Dios, Dios me ha preparado. Y he dicho que pasaporte me dio una maestría en fraude. En los cuatro años que nosotros duramos en pasaporte, yo fui la mejor gestión de República Dominicana y fue por los fraudes que se cometían en San Francisco de Macorís. Y esto me dio a mí eh, lo que es el sumaculado. Mira, Víctor Puntier, yo quiero que tú veas aquí. Por ejemplo, yo en la casilla 3 tenía un 3. Míralo. Eso es obvio. Y me pusieron un 1. Perdona. Entonces, yo decía, ¿pero ¿por qué solamente en la casilla 3 y la casilla 4 están los borrones? Bueno, pues yo aquí en esta casilla, estoy hablando de San Francisco de Macoriesta En esta casilla yo tenía un 33 ¡33! ¿Mm? ¿Estás viendo? Un 33 que se ve obvio, si tú volteas la página para el otro lado tú ves que se ve... el borrón se ve claro entonces, ahí yo tenía un 3 de 3 y me pusieron un 3. Pero lo que tenemos, los conocimientos de los fraudes en los papeles, por mucho que tú quieras, el fraude se nota, porque cuando tú volteas las hoja original, tú te das cuenta de la cantidad de votos que tenían. Mira este es sencillo. Aquí lo que tenía era un 1, le pusieron un 10. Aquí, sí, toda toda, que vamos a tener tiempo para hacer un este trabajo para que la provincia Duarte y el mundo sepa lo que pasó. Yo no estoy peleando nada que no me pertenece. Yo estoy abogando lo que me pertenece. Y quiero hacer un llamado a la provincia de Duarte y al partido PLD. Esto no es un problema con mi tres años, porque si me van a castigar por mi deber, por lo que yo hice en la pandemia, que todo basa a lo que yo hice, el video de lo que yo reclamé, que hoy estamos peor en momento en lo que es la crisis del COVID. Y si yo tengo que pagar ese precio por lo que yo hice, que era mi deber defender a mi pueblo, yo lo voy a pagar, pero a mí hay que contar en los tribunales. Yo no estoy sola, yo estoy con Dios y estoy con lo que sabe que Midre ganó. Yo tengo gente, que dicen. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí, te escucho. Como usted dice, la gente en la calle dice: Guay, ¿de dónde salió ese cristiano? Porque nadie lo conoce. y por... Bueno. Estamos teniendo algunos eh, inconvenientes con la conexión de internet de mil Sánchez. Por mucho dinero que tú. Eh, yo te había dicho que años un Estados Unidos, junto. Mira, eh, Víctor y doctor, no es por dinero que tú ganas. Hay otros candidatos que. Pero, o sea, a, a mí nadie me habla de dinero, a mí tú me hablas de dignidad. ¿Qué hizo ese joven, Jerry Acosta? ¿Qué hizo Jerry Acosta? Para que la gente entienda. Cuando ahí se vio perdido, ya a las 7 de la noche, se vio perdido porque todos los cómputos de San Francisco de Macorís, que somos mayoría, había contado el 100%. Por por ciento. Yo tenía 150 señores. encima, que nadie que sepa matemática me pueda decir que en Castillo y en Villa Arriba un candidato va a conseguir 150 votos. Eso no es verdad, eso es imposible. Porque saben ustedes que en Castillo y en Villa Arriba hay dos candidatos que Lupe Núñez, que Alcaje, tres, cuatro, señores. Alcaje, Lupe, José Luis Rodríguez y Noel Marmolejo. Son de esa zona para allá. Entonces, los votos no se le van por poner todos de solo, ¿verdad? Y en Castillo, la mesa de Castillo, yo le gané a él por dos votos, señor. ¿Qué pasó? Cuando hay mí una persona que está adentro, que es del equipo de Jerry Acosta, me llama y me dice, Mildred, usted ganó con dos votos por encima. Dese la ganar. Yo no sé cómo fue que abrieron después de nuevo las urnas y contaron los votos nulos, que es incorrecto. Contaron los votos nulos de por se cierra las urnas. Y ahí es que Jerry Sierra sale Héroes. Y él mismo, Víctor Puntier Sergio, el mismo candidato, dice una rueda de prensa, señores, presten atención que yo te la mandé. En su rueda de prensa dice que un compañero en Pimentel lo llamó y le dijo que ya estaban perdidos. Él lo dice, no lo digo yo pero que Castillo le dio la victoria y Villarriba se la confirmó. ¿Y qué coincidencia? Que yo tengo problemas en esos filtros electorales. Que la Castillo es que tengo porque fui a Castillo yo misma y tengo una declaración de la representante, la presidenta de, del Consejo de la Junta, cuando ellos admitieron que me quitaron 12 votos, para que tú veas, me quitaron 12 votos y me repusieron 11 votos administrativamente, que como quieran me robaron un voto, y se lo pusieron a él, delante de mí. Es una cosa que... Es una película, lo que yo he vivido es una película. porque Yo he vivido una película porque yo ando con Dios. Jerry anda con un equipo de hombres que quiere matar a todo el mundo, pero como yo no vengo a matar a nadie, que yo lo que vengo a trabajar, entonces yo no le tengo temor a nadie, déjame decirte. Por eso llamo a la gente con su nombre. Por eso llamo a la gente con su nombre. Por eso llamo... Escúchame que la gente de aquí estamos, está como si nada, como que está viendo. Víctor, Dios mío, Padre Santo, todo no tiene madre. Víctor, entonces llamo a la gente por su nombre. Jerry Acosta, pues, representante del PLD de Castillo, ¿verdad? Fue pues, que hicieron su amarre. Porque es obvio lo que tiene que ver. Yo lo que quiero pedir, a adiós. adiós. Mildred, Mildre, una pregunta. Ya la Junta Central Electoral pues entregó los certificados que acreditan a los es, ganar? que la, eh, Puede entregar los certificados, pero el Tribunal Electoral puede tomar otra decisión. Que de hecho me siento bendecida porque primera vez en la historia que he visto un tribunal electoral haciendo lo que debe de hacer. Yo me encontré con Camaño, Claudio Camaño, en ese en el Tribunal Electoral, y él me decía que estaba pe perdido por casi cuatro mil y pico votos. Digo, Dios mío, ¿por cuánto? Por cuatro mil, yo lo que estoy perdiendo son trece votos. Dice, mira doña, yo me mato por trece votos. Y sin embargo, tú has visto en los medios de comunicación que a Claudio le están contando su voto. Y Claudio, ya no más le falta mil votos. O sea, que esta es una cosa que es abimal, que se ha hecho en el país entero. ¿Y para cuándo, Lilde, para cuándo, se, Lilde, para cuándo se tiene previsto para, para cuándo se tiene previsto conocer tu reclamo? En Tú sabes que mi abogado estuvo aquí en esta semana, donde se hizo una audiencia en San Francisco de Macorís, que quiero felicitar a los jueces de San Francisco de Macorís, que es la única junta, que de verdad que sí si me siento orgullosa de los jueces que tenemos. Del, de San Francisco de Macorís, no de delegado político, que ese fue el que está contra mí, para que ustedes entiendan. Luis Brito se opuso en esa asamblea, de que me contaran los votos, para que ustedes entiendan, el que me representa a mí, a Mildred Sánchez, en esa asamblea, que son testigos todos los jueces, todos los delegados políticos que tuvieran ese mínimo, le faltó darme una pela, porque es una persona que hasta no tiene coherencia, no tiene tampoco control de sí mismo. Y eso puso, que me contaron los votos, cuando él debió de aceptar y decir, vamos a contar. Se puso tan nervioso que fue una cosa, fue una cosa evidente lo que ellos hicieron, que eso no tiene madre. Pero déjenme aclararles que los procesos de los fraudes no es la Junta que lo hace. Son en los centros electorales, Víctor, para que nosotros eh, eduquemos a la persona. Los procesos de fraude es en los en centros electorales que se hacen, en los colegios, que se hacen conjunto con los delegados, porque... Eh, regularmente donde Jerry tenía el fuerte de su equipo igualmente que de otros compañeros de partido ahí fue que hicieron muchos borrones, por ejemplo aquí en Pueblo Nuevo eh, aquí no lo fue muy bien, ma ahí Macorís, pero él buscó los campos, que ahí fue su fortaleza en los campos donde hizo la diabura que hizo, pero nosotros estamos en espera del tribunal electoral ya se, de, de, se depositó la instancia y estamos espera que sea lo que yo diga pero yo voy a llegar hasta lo último que yo tenga que hacer legalmente porque no va a pasar lo que pasó a fineta camilo lo que le faltó a luces de plata que se quedaron sentados pedimos yo, yo no pedido yo gané y soy la diputada de la provincia de duarte porque solo va a reclamar donde quiera porque no tiene moral ni tiene calidad porque no ha hecho un trabajo social lo único que hizo fue invertir dinero para comprar un fraude. Y eso el pueblo y el país tiene que decirlo y tiene que hacerlo. Yo veo a ese joven eh, y me da esta pena y vergüenza desde yo decir que es dominicano, es que es franco macorizano, porque yo pensaba que ya esos tiempos habían pasado de los palitos y de los numeritos, señores, y de los borrones. Eso para mí era un trauma que yo estaba muy pequeña cuando en la épocas de Balaguer lo hacía. Mucha gente me decía a mí, tú tienes que cuidarte de fulano. Pero nunca de él, porque como él tiene la primera vez que hace política, como yo también. Y déjame decirte, Víctor, yo creo en las encuestas. Las encuestas que siempre daba ganador a Luis Abinader, siempre. Las encuestas que daban ganador a Mildred Sánchez y a Lupe Núñez. Siempre me dieron a mí en el segundo lugar todas las encuestas, sino que me demienta el partido, porque el partido tiene las encuestas hasta la última semana donde yo daba ganador por el segundo lugar y en San Francisco de Macor la más votada. Entonces, a mí que nadie me diga otra cosa, porque déjame decir miren, el PLD se dividió para Lupe, se dividió para Fátima Roque, se dividió para Alcaje y se dividió para Jerry. El voto mío fue el pueblo que votó por mí y eso que no le cabe la mayor duda. O sea, yo fui una mujer, los votos míos son míos. Yo saqué ese mil y pico de votos en la primaria Cosa que Jerry no pasó en la primaria, porque usted está en claro, oyeron. Jerry no le dio los números para pasar en la primaria. Entonces, usted me va a decir a mí que donde estaban estos tupetes de, de candidatos conocidos todos, con un, un rol político, como José Luis, como Lupe Núñez, eh, toda esa gente que son conocidos. No es verdad que nadie va a votar por un fantasma, señores. Bueno, Mildred. Eh, sí. Lamentablemente llegamos al final de este contacto, agradecerte. Eso eh, no es verdad estaba... que van a votar por un fantasma, porque los votos del PLD estaban divididos, estaban comprometidos. ¿Qué fue? Hello. Eh, agradecerte, Mila. agradecerte. Llegamos al final, ya el tiempo se nos ha agotado. Agradecerte. A ti te agradezco con el que, alma, doctor. Le agradezco en el alma el espacio, pero quiero que los medios de comunicación sientan comprometidos porque no es a Mildred Sánchez que le están haciendo daño es a una generación que cree involucrarse en la política que quiere hacer política porque no se le puede dejar el espacio a los corruptos y eso es lo que ellos quieren que usted se aleje de la política para que crea lo mismo la política no es lo que la gente piensa yo aprendí muchas cosas quiero Víctor, darte las gracias igualmente que a usted doctor, por pues, darme la oportunidad y decirle al pueblo de San Francisco de Macorís y al mundo y a la provincia de Duarte que Mildred ganó y gané con dignidad, no gané con un color de un partido, gané con los valores de mi trabajo social que tengo por 35 años haciendo en San Francisco de Macorís y la provincia entera. Que le conste que Dios me preparó para que la provincia entera me conociera. Y soy una mujer conocida y respetada en la provincia entera que Jerry Acosta no puede decir lo mismo que yo estoy diciendo. Gracias, gracias, Mildred Sánchez, de verdad se harta lo mejor del mundo en esta nueva batalla que está librando por Víctor, demostrar ante la junta de... ¿Víctor, me escucha? Sí. sí, sí, te escucho. Quiero finalizar, mi hermano, para que le haga un llamado con esto del COVID. El COVID lo estamos cogiendo a relajo, Víctor. Se nos está yendo nuestra gente, se nos está muriendo, no se está diciendo nada, no se está haciendo nada. Soy de la que pienso que debe tocar un toque de que queda 24 horas por 20 días 25 días, porque si no, aquí hay combatir el COVID, porque yo no me quedo en mi casa trancada y lo que llegan y lo que tú sabes, O sea, hay que buscar la forma de cerrar la gente lo haga, porque si no, Víctor, estamos feos para la foto. Gracias a de Sánchez por participar con nosotros este miércoles 29 de julio del año 2020.